vale nueva partida a ver en este mundo existen siete orbes místicos llamados bolas de lo sabemos de sobra hay quien consiga reunir las siete se lo consideran un deseo esta extraña historia se desarrolla en torno a esas bolas de lo sabemos de sobra vamos ¡Oh! ¡Qué épico se ve! Esto no lo he visto en Gameplay, ¿sí? Ah, bueno, pero es pues, del trailer uno de los trailers creo que salió esto Tenemos a Goku Que se ve muy bien, ¿eh? Piccolo, ese es Piccolo, ¿no? Sí, perfecto. Creo que va a ser la primera batalla ¿eh? contra Piccolo. A ver qué tal. Vale, parece que empezamos peleando. Bueno, no lo sé. Pero tiene pinta así. Eh, controles básicos, mantener. Guardia, moverse arriba abajo. Creo que es fácil. Vale, a ver. Vale, está esto, está esto. Está esto. Están los superataques. Vale, a ver, vamos a ver cómo son. Came, camea. Vale. Vale, a ver, creo que tiene que haber alguna forma. Vale, así nos acercamos. Ok. Vale, ya hacemos. Y la hacemos. Pierro, papel, tijera Vale, pero hay que acercarse Vamos. ¿vale? Ah. vale. En guardia con el L2. Vale. Esquivar en la X. Came, camea. Vale. Perfecto. Golpe corporal. Vale, me está reventando. Vale. Cargamos con las fuerzas. Vale, toda la fuerza. Vale, cargamos en cambio mea. Perfecto. Evitamos bastante vida. A ver, es la primera vez que juego, así que... Vale. R2. Ráfaga de aquí. Había una... Vale, apoyo esto que hace Vale, esto supongo que se va Cuando tienes a Vale, vale, vale r X Vale, aquí nos acercamos Perfecto Vale Vale, brother Guardia, X, X. Vale, la, la guardia es bastante importante. Kame Kame Vale. Al recibir daño o infligirlo se rellenará. Tu indicador de tensión. Ok. Vale. Y supongo. Vale. Mantener. Vale. Mantener para. Vale. Hacemos guardia. Esquivamos. Vale. Necesito un poco de aquí. No Vale, le hacemos Golpe corporal Vale, hay que tener más cuidado Vale Vale, aquí le hemos cagado un poco Vale Vale, y ahora Aprovechamos Vale, mejor que me cambia ese día Hubiera sido La Vale, guardia Me, me revienta No Me revienta. Me va a reventar. ¿Dónde pone la vida? Ah, vale, sí. Perfecto. Eh, un came... Eh, No tenemos. Joder. Necesito. Espera. Vale, creo que ya tenemos. Kamea eh, came y ya está. Perfecto. La verdad es que el combate yo creía... Eh, no sabía bien cómo era porque los gameplay... Quedas o no, no estás pidiendo... No te fijas tanto. Pero bueno, la verdad que... Yo, bastante bien. Diría que es de las mejores. Yo diría que es una de las mejores de pelea. Por lo menos... A mí por lo menos me gusta. Vale, piquísimo. Buah, Raris. Vegeta. Buah. Cuando se convierte en, mo en mono... No se sé podría decir. La invasión de los Saiyans, justamente Vamos A ver, supongo que ahora tenemos gameplay o no sé Pero lo que más me explica de, de este juego, cuando lo he estado viendo Y ahora lo que llevamos jugado, que es poco Poquísimo, lo que más Es cómo se ve, es que se ve impresionante A ver, no se va a ver realista, pero porque no quedaría bien Ya vimos que el Ford, que no es buena idea No es muy buena idea La verdad Así que parece que estás viendo la serie y la verdad que impresionante Vale, ya vienen Ya vienen los Saiyan. Bueno, viene Raditz primero Luego, luego supongo que vendrán Bueno, iba a decir spoiler Pero bueno, luego vendrán Vegeta y Napa Hombre de pelo largo de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 まだ俺たち以外にサイヤ人 nah, so Pues ya os digo que no se va a a pero bueno. Pues tener una familia lo que hace y defender a la tierra más que otra cosa. Ataque de los saiyan. Vamos. Vale, bueno, a ver qué pasa. ¡Marina! ¡Tú te has ¡Marina! ¡Marina! ¡Marina! ¡Marina! ¡Marina! ¡Marina! ¡Marina! ¡Marina! ¡Marina! ¡Marina! ¡Marina! ¡Marina! ¡Marina! ¡Marina! ¡Marina! ¡Marina! ¡Marina! ¡Marina! ¡Marina! ¡Marina! Ya te digo yo que te vas a hacer más fuerte. No, lo siguiente. chichi! no! Uuuto... ¿Naniga irun da que no? ¡Nasica! ¡Osacana y bingo! ¡Ah! ¡Sóodatana! ¡Ya! ¡Kono! Vale Supongo que ahora nos movemos por la ciudad ¡Oh! Vale, controlero de exploración Helerdon, vale, a ver cómo moverse eh, carrera veloz, LFS vale supongo vale mantener vuelo propulsado a ver la carrera veloz A ver, correr pone que L3 Así que supongo que así Pues no es que corra mucho ¿eh? Se supone que así corre, pero no No veo que lo esté No veo que lo esté haciendo Vale, ¿eh? bueno, a ver, eh, manzanas no, hay manzanas. A ver, abro, eh, mapa. Vale, necesito manzanas. A ver. Eh, vale, aumentar es así. Para vale, la historia actual. No se más. Vale, mapa de zona. A ver, vamos a probar correr. Yo creo que corría más eh. Vale, pero a ver, ¿dónde están? ¿Dónde están las manzanas? A ver A ver las manzanas, ¿dónde están? A ver Manzanas y supongo, claro, que tendré que ir Justo por Por aquí No, por ahí no Por ahí va a ser que no para ver, manzana. Se supone que por aquí hay manzanas, ¿no? A ver. A ver, ¿dónde están las manzanas? Supongo que en el árbol, ¿no? No sé si es que no las encuentro o qué pasa aquí. Voy bueno, a coger esto de... Esto de, creo que es de experiencia, así que... Ah, busca a ellos. Busca a San Juan. Eh, a ver. Por aquí, por el agua. Lo que pongo por ahí adelante, a ver Vale Lo del salto mola bastante ¿eh? Vale, va a buscar Vale, hay que seguirlo y, cosa y cogemos la manzana supongo Vale A ver, pero yo quiero correr igual ¿Dónde? Vale. Supongo que está aquí. A ver... Dice no sé por aquí, pero es que... No sé dónde es por aquí. Ah, vale. Vale. El resto... A ver, la forma de coger las ventanas... A ver, yo qué sé. Saltas y ya está, ya está cogido. Pero bueno, no está mal. A ver, que tampoco has hecho tanto, eh. Oh, lo de pescar mola bastante. Lo de pescar, la verdad, que es la apoya. A ver, sitio para pescar. Eh, donde antes, supongo. A ver. Si te pescar, aquí, justamente. A pescar. Eh, vale. Vale, pero has dicho pescar, ¿sabes? Vale, entonces no pescamos. Eh, vale. Dirígete al punto de pesca. Pero si ese es el punto de pesca, es decir. What? Eh, a ver... Ha dicho que iban a pescar, así que no entiendo A ver... ¿Para vale, qué está Vamos, vamos, a Andra, vamos Vale, perfecto, que no se entera ¿sabes? Andra no se entera A ver, es que aquí cuántos años está en Ría Que no está en Ría Cinco Cuatro No sé cuántos tendría ahí Venga, vamos Te llevo yo Vale, supongo que ahora viene Yo creo que ya me puedo separar Vale Dime, dime ¿Qué pasa? Ahora que hay que ir despacio, ok ¿Qué ha pasado? Que lo llevemos Justamente lo que decía yo Y lo de volar todavía no puede volar, ahora Supongo que será con la nube Quinton Para el espacio, ok. A lo mejor por ir rápido. No, vale. Vale, que no se puede pero porque no lo deja. Eh, pero se ve muy guapo, ¿eh? Mira. Se ve impresionante. Y el tres es como blanco de wild pero mejor, creo yo. ¿sí? La pero. Vale. A ver, vamos a pescar. Eh, supongo que, claro, dice como antes: eh, pescará con la cola. Es un poco largo, pesca de cipero vale. Shippo de <tose> turi. Shippo de. Vamos A ver cómo es lo de pescar Vale, a hablar, ¿qué pasa? Sí eh, Pesca eh, Usar fervor mm, no No hace falta, supongo Con la cola vale Bueno, a lo mejor con la cola no va a valer No lo sé a moverla con la cola, ok Viene, viene, viene Vale Mola, ¿eh? Esto de pesca Vale, no, era Era en el triángulo ¿Ciego? Vale, no tengo Vale, vale, vale Hoy es como tutorial, supongo Vale, ya viene y supongo que hay que darle muchas veces Ah, que va cambiando, vale, vale Vale, yo creo que a la tercera ya lo pillamos Vale, va cambiando de botón cada vez Vale, movemos la cola Vale, ya está aquí Perfecto Pam, Perfecto Vale, ya lo he pillado eh, Mola un huevo, este de pescado, eh. Pesa su pescado macro gigante. Aleta de pez gigante. Eh, sí, porque así sirve mucho la comida. Pues sí, vamos a comerlo, tienes. Tienes razón, pero solamente hay chichi. Ah Vale, vamos a la hoguera Porque aquí Chichi es la que les hace la comida y todo Bueno, aunque también puedes Creo que en la ciudad y en los pueblos también puedes Ah, que estos son cangrejos ¿Vale? Gamba de río, vale Vale, pues vamos que está aquí A ver qué bueno va a estar esto Comer algo Va a estar bastante bueno A ver eh, pescado magro gigante, pues el pescado. Si es lo único que tenemos. Eh, no sé qué es mejor, a ver. Yo creo que este. Y además para el otro no tenemos. Perfecto. Pe eh. What? Ah, vale, vale. Que me obliga. Vale. En la de arriba del toro, Ok. Perfecto. Eh, y de ahí el pescado más grande que yo, que sé. Entonces, te Comes un pescado. Y ya está, comido. Pues ya está. Ya la dirá es que se ha quedado con hambre. Sean si los divertidos, los peces de grupo y el que. Perfecto. Se le este, bueno el pescado ese, eh. Parece como un salmón gigante o algo así. Bueno, mejor un atún. No sé. Yo creo que una de esas dos cosas se parece Sí, te enseñaremos son guarda, perfecto. Eh, creo que estos son emblemas de arma, justamente. Porque esto sí que lo había visto. Tut lo que más mola.. Con la música de todo lo boa. Qué épico. En esta comunidad podemos activar. Las habilidades. Ok. Con el panel vacío de seleccionar el pulsa X para ver la pantalla de emblemas de arma. Ok. Eh, eh, con el panel va a ser Pulsa X para ver. Ah, vale. Pues a ver. Eh, Goku. No, a ver. Detalles. Estas seleccionar son un Pulsa X para poder moverlo. Eh, vale. Lo voy a poner aquí. Perfecto. Si, en, si, en, si, en, si entrenar así es muy fuerte Vale, equipo para el disco definitivo Colocando una emblema de arma específica junto a otro Activará una bonificación de, de enlace Esta acción hace subir a nivel de la comandilla y facilita que aumente su rango Ok ¿El qué? ¿El Texto sagrado de artes marciales, ok. Usa el objeto que hay en Utrason One como regalo en el menú emblema de arma. Eh, vale. Eh, a ver, regalos. Texto, texto sagrado. Eh, sí. Ah, vale, te sube. Ok. Ahí esto se mueve así como. Vale, bastante guapo eso. Vale, que tiene algo. Eh, ya creía que se me quedaba ahí bugueado. Vale. ¿Qué pasa, Son eh... Vuelve a casa. Vale. Perfecto. Eh, con la nube, supongo. Bueno, ahora, esto sí que va a ser guapo, ¿eh? Usar la nube ahora. Porque supongo que me harán un tutorial de la nube ahora mismo. Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. <risa> Hostia, el dinosaurio es bastante guapo. Eh. Bastante grande. Que siempre vamos a decir que haya dinosaurios en Dragon Ball, yo qué sé. Está bastante guapo. Eh, vale, a ver cómo se mueve esto. Ahora el zetas son objetos especiales. Hay muchos tipos de distintos de orbes los árboles un color concreto se encuentran cerca De las áreas de dicho color, ¿ok? Por ejemplo, hay orbes azules cerca del agua Verde cerca de un bosque, etc. Vale, obvio Vale Vale Vale, no, no, no, no ¿Cómo estuvo ahora? Vamos a ver, vamos a ver Vale no, vale, vale Perfecto Que sea en el mismo botón Es un poco Pero bueno Vale Supongo que Vale A ver, a lo mejor es un poco incómodo, ¿eh? Ponerlo todo en el mismo, pero vale ¿Es esto? Pues, es esto? Eh, a ver, ¿se puede poner otro control? Porque es un poco raro eh, Personajes, historia Sistema, no, no, no Bueno, a ver, supongo que es aquí Opciones, vale No... No, esto no. A ver. A ver, no sé dónde puede ser. Grupo, no, no. Personajes. No. El grupo, no. Eso un poco feo, ¿eh? No... No te creas tú que me mola mucho. Pero vale. Por lo demás, no está mal. esto tampoco tan mal eh, vale si nos vamos mejor pero esto día más que se subiera pero bueno para la arriba para arriba que nos llegamos Y ya me voy Que viven aquí separados de todos los Siempre me ha parecido raro. Que se vive ahí separado de todo el mundo, Goku. A ver, ¿qué pasa, Chiche? ¡Eh! Y hemos pescado y de todo. Hoy okay, a cocinar eh, A ver qué vas a cocinar Ahora con Chichi y comida. que te haga algo de comer Pero si acabas de comer Vale, a ver, yo... Que te haga más, pero acá de comer. Preparar un plato, a ver. Prepárame. Vale, creo que me obligan a... A que me prepare algo. Vale. No se puede. Vale, pescado sí. Pescado magro gigante, otro, venga. Hoy pesca otro día. Mira, se para macacos, no. Porque no hay nada más que pueda, ¿verdad? Pues pescado cosita te toca. ¡Perfecto! Eh, Preparar ligeramente cocido con especias, su sabor intenso, eh, triunfa entre los círculos culinarios Ok Registro la casa porque por aquí Por aquí no puedo entrar A ver Aquí ¿Qué hay aquí? Nada Por aquí tampoco Vale, aquí, esto de aquí, que creo que es como un recuerdo o algo así. Para poner a prueba a sus nuevos estudiantes el maestro Rossi tira en el bosque una pierna, en la que había escrito el litograma de la tortuga Le dice que el primero que encuentre la pierna y se la traiga se nada, mientras que el otro se quedará con las ganas de comer. Son Goku encuentra la pierna, pero Grilin lo engaña y se la quita. Vuelve a traer la prisa para poder comer, pero le aguarda una trampa en esperanza. De oh. el Raumbol de primero. Perfecto, enciclopedia 6. Eh, algo más, porque si me pone registro en la casa, a ver. Vale, el trofeo, cuéntame más. Eh, vale, quiero hablar con él. Hola, San Juan. Tienen la coma House. Sí, la verdad, este sí que vive ahí separado del mundo. Pero bueno, si le gusta, yo qué sé. ¿Por qué no? Estaría guapo de vivir en una isla ahí todo pequeña. Eso sí, el internet todo eso no te llegará bien. Vale vale tengo otro de alma de estos emblema de alma vale ha obtenido a la líder de la comunidad de cocina la que mejor cocina de todos todos de todos los juegos tócate perfecto eh, vale y ahora ¿Cómo se hacer esto vale sí eh, perfecto y qué hago un poco más vale tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. Vale, pues vamos a visitar a la sí, maestra de Sí, y Vale o sea, muchas claro, es verdad, vale para muchas cosas mejor que eso pero vale. Perfecto. no, no, no, Sigamos Para la cena ya estamos aquí 7 va vale sigamos supongo cállate lo deis rápido también va con esto yo sé que esto puede ir más rápido まに傷剣道。que se han pervertido ラツマが全部やってた。シュリーさん Perfecto, cogemos toro y para abajo. Bueno, lo hace solo. Kame House. La casa más pequeña del mundo. Bueno, a ver, no. Oh, inventora con genio. Con ingenio. Su hijo. Son sí, Gohan da Son Gohan... no Ah... daro la verdad es que le pega bastante Hablar... ¿Qué pasa? A ver ¿Qué pasa que le Bueno espera ¿Esto ¿Qué es? ¿Un recuerdo? No, no, no. Texto sagrado de artes marciales. ¿Se puede subir ahí? No. Lo que os decía. Una casa pequeñísima. Bueno, parece más dentro por.. Parece más grande por dentro. What? Vale. Hace mucho que no ves a Krilin Crilin, que espera un poco, porfa. Bastante bien. ¿Qué pasa, Crilin? Déjame de ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo ¿Cómo ¿Cómo ¿Cómo ¿Cómo ¿Cómo ¿Cómo ¿Cómo ¿Cómo ¿Cómo ¿Cómo si es que la no no se puede hacer nada. No, ha bloquear el manual de entrenamiento de la escuela rotúa. Mis placeres habituales Supongo que sabéis cuáles son Perfecto eh, En esta comunidad ya, ya lo sabemos todo Vale Detalles Regalos eh... Yo creo que Usarlos para él no es lo mejor Pero bueno No está mal Supongo que por aquí Oh, está la rotúa Vale, personajes jugables ¿Qué pasa aquí? A ver A ver qué nos dice la rotúa no. sí. mm. A ver qué le pasa. Ah, vale. No yo. Soy un poco mal, ¿no? No, no, no. Eh, ayuda a buscar el libro... No Es decir, no te voy a buscar una revista porno, lo siento Lo siento, pero es que me da igual Krilin, ¿qué pasa otra vez? ¿Qué? A ver qué quiere Krilin Vale. Ah, vale, creo que me ha dado otro recuerdo de esos eh, a ver A ver, ¿esto qué es? Ah, zona de entrenamiento Ráfaga de energía Intentar aprender ráfaga... Sí Vamos a ver, vamos a aprender A ver cómo va esto Contra aquí Ah, contra Grilin Uh ¡Came, came Vale. came! Vale, hago otro, eh. Esquivar para esquivar una no ataque a corta distancia, pulsa. A ver. Dale. Oh. Esto la me ha dado a mí, vale, ok. No, pero esquiva. Vale, perfecto. Came, a otro. Vale, hemos fallado. No, no hemos fallado tanto. La de aquí, perfecto. Que no se haga mucho. A ver, golpe corporal. Aquí para mantener, ¿vale? Pulsa mientras te defiendes para mandar. Por los aires a un rival serrano Ok Vale Perfecto eh, Espera, voy a recargar Ahora claro, no puedo No puedo recargar creo. Vale, sí Guardia, perfecto Kamekamea otra vez Ok Vale Escribo No, pero no me. Tenés... Vale, he esquivado bien, pero me he metido Perfecto eh, A ver, piedra papel, no sé qué. Pierda papel, tijera Perfecto, la verdad, bastante fácil Y creo que ahora He ganado eso, ¿no? Ráfaga de energía con tiburrido. Vale, claro Es cuando le disparo Lo que... Lo que acabamos de hacer, ¿ok? Una medida ya te para adquirir superataques. Confirmar, lo quiero. Pues entonces nada. A ver. Vamos a hablar con Crilina otra vez. A ver qué quiere. Ese quiere que le dé la revista, pero es que no. No me apetece. Ah, Goku. <tose> Eh, seguro que quieres continuar la historia. Sí, a ver qué pasa. Eh, ¿Qué pasa? Eh, a ver, Ralis, Ese es Ralis. Vamos, tiene que ser Ralis 100% Mundo no. Vale. Eh, a ver, lo que no sé si nos vamos a enfrentar a él ahora o no sé supongo que sí porque ya que lo hemos visto y todo eso yo lo pongo que nos enfrentamos ah sí sí sí lo Granjero, justamente cuando aparece Raris y hace y hace como una brecha justamente pero aparte de eso porque él hace algo pero me acuerdo que hacía como una brecha él lo mataba a este o no sé qué lo hacía creo que mataba al agricultor o no sé qué pasaba a ver, pero que recuerdo la escena La he visto Esta escena creo que dos veces la he visto Oh Oh mama Será que una no cara no de ¿No? el que lo no, que eres Si sí, la verdad que 5 nivel 5 si eso no es nada Mira Mira la bala Ni Superman No no, a ver, un poco más fuerte, pero tampoco mucha Va a ir a la Kame House, Seguramente O a lo mejor Piccolo, no sé, no me acuerdo ahora Pero yo diría que sí Piccolo Justamente Piccolo Pues a ver, Piccolo tampoco es que sea más fuerte bueno, aquí sí era, aquí algo fuerte era. Aquí al principio era la serie de Dragon Ball Z, la verdad que sí lo era, algo más. Vale, vamos a volar con él. Vale. aerovías fantasma, las aerovías fantasmas son aerovías poco frecuentes que aparecen en el mundo del juego. No solo hay en ellas más que en aerovías normales, sino también tipos más raros de orbes Z y ojeros. A ver, perfecto. Vale, para volar, como me pongo. Vale, vale. ¿Tú puedes manteniendo esto? Sí, justamente. Vale, subo para arriba. Vale, algo me quiere atacar de... En... Ah, oh, un robot, hostia. Vale, el robot es este. Pues a ver, con una explosiva. Yo creo que ya estaría. Vale, perfecto. Un golpe y ya está. Bastante fácil los robots estos, la verdad. Una S, guau, wow, eso es lo máximo, creo. Se me está dando un poco mal ¿eh? Vale, mantener pulsado dicho. Y ahora subimos Perfecto, vale Vale, así se sube el golpe A ver, se puede ir rápido Perfecto Vamos a morir estos y ya está. Ok, pues ya estamos aquí. Pues ya estamos. A ver qué pasa. Claro, deja que recopile más información para poder ayudar. Vale bueno, estamos, Contra la Oh, mi padre. Somos Piccolo contra Radice eh, Vamos a hacer una ley Este está bastante guapo Oh, la música Golpe de Stellar en, eh, en el demonio Guardia Golpe de Stellar en el demonio Vale, lo he hecho mal Vamos a hacerlo otra vez que lo he hecho mal Vale, bastante... Bastante fácil Es que me ha gustado este ataque Bastante guapo Recarga un poco. Rafa aquí. Hazle un Rafa kit. Perfecto. Y ahora, onda aquí de disparo rápido. Eh, onda explosiva. Perfecto. Bastante fácil. Raris. Una S, uh, qué guapo. Me está gustando un huevo el combate. Sono te doca, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Vale no, no, no, eh, vale, ya estoy aquí de vuelta. Eh, siento que a lo mejor se haya cortado un poco la conversación que llevan, pero bueno, eh, simplemente que se han encontrado eh, y, le, y le está preguntando, ¿qué has estado haciendo todo este tiempo que no has conquistado? La tierra o algo así les está diciendo y bueno, que eso, vamos a hacer con la conversación. Es que el otro mando se me había quedado sin batería y poco más. Pero eso, que estamos ya. se está acercando ya el final del capítulo de hoy. 怒り高き全宇宙一の強戦種族サイヤ人だ。そしてこの que en realidad, si pensamos los, los Saiyans son lo peor que hay, es decir, vale que Freezer los rompe, vale que Freezer destruye planetas, pero si los Saiyan destruyen a los que están en el, viviendo en el planeta, es lo mismo, es decir, son igual de malos, incluso peor. ¡Oh, mañana, junio! ¡Oh, okulikum! ¡Sayoy, nakotuni! ¡Conocusiñimo, ski y ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Hi, hi, hi! ¡Tú Saiyajinの血がさ... <laughs> <laughs> Adelante Vamos a pelear contra Rarís A ver A ver qué tal, este tiene que ser más completado Kame Kame Kame vale, perfecto Pierra Hazle, acércate y un pierra para que lo hicieras Perfecto Vale, aquí Intenta hacer algo, ¿qué? Okay. Vale. Perfecto. Eh, le hacemos un golpe corporal. Es por no usar lo mismo a todos, ¿verdad? Claro. Vale. Perfecto. Kame, kame, A. Ok. A ver, golpe corporal, a ver. Perfecto. Bueno, una ráfaga de aquí, pues está. Se le quita poco, pero bueno. Kame, Kamea. Kame, jame. Eh, No puede. Vale, Kame, Kame, jamea. Perfecto, Perfecto. bastante fácil. ¿eh? Por ahora las S son bastante fáciles. Por ahora, sé sí que luego se va a complicar, pero... Pero bueno, aunque bueno, pierde igual, ¿sabes? Porque en la historia como pasaba esto, pues es lo que pasa. O sea, lo ha ¡Puto cabrón en el rádiz, eh! ¡Claro! ¡Claro! lo ¡Claro! usar para eso, ¡Claro! ¡Claro! Porque como Martín es lo que sabe, dónde están el radar de las bolas, entonces puede saber dónde está San Kisa qué? <tose> ¿Cuántos años se han perdido? ¿Cuántos años se han perdido? ¿Cuántos años se han perdido? ¿Cuántos el mundo se Oh. Eh, ¿completado? completado la historia ss la verdad que perfecto ver detalles tiempo de finalización vale todo bien siguiente a ver qué pasa Rújula de bronce, delante de cera Libro para adultos Una bonita, textos sagrado de artes marciales Ok ¿Sí? ¿Sí? Cabe, Que me lleve el... ah bueno, vita bebida Vale, esto es para... Según se, es para recuperar salud Una bebida energética de efecto rápido Perfecto, eh, vale, hay que asignarlo Vita bebida ¿Esto como se puede ¿Cómo se hace? Guardar en paleta eh, Aquí Perfecto Confirmar eh, ¿Cómo se confirma? ¿Por qué no se confirma? Eh, a ver Guardar en paleta eh, A ver porque claro. eh, ¿Por qué no me deja...? Guardar en paleta, pero ¿por qué no me deja? Vale, ya está Perfecto No ve con la hora, no ve Quinton Oh, qué guapo, eh, qué guapo Impresionante tu El mejor equipo de la tierra que rescate eh, Personajes de apoyo, ok Hacer de apoyo con el canal de apoyo Espera, que no leí lo, lo anterior Perfecto eh, Ahora puedes viajar a otras zonas, vale eh, guardando o sea que era un poco bloqueado pues eso es lo que os digo que espero que os no haya gustado el capítulo de hoy eh, bueno o sea. eh, vale pues eso eh, espero que os haya gustado esta primera impresión y ya sabéis si queréis que la haga serie para el canal para el canal de youtube eh, tenemos que llegar a 20 likes eh, 20 aunque de mínimo de mínimo voy a poner 15 likes si llegamos mínimo 15 likes mejor porque 20 según va el canal es complicado pero eso si llegamos a más de 15 likes eh, seguiremos la serie y si no la haré en directo en mi canal de Twitch que lo tenéis abajo en la descripción de este vídeo y poco más que decir a nos adiós, adiós, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo o ¡Oh, directo